Que voy a estudiar si sí, eh, yo ya tengo mi vida hecha. Y vos sabés que en un TEDx que yo fui, yo soy muy asiduo de ir a, a los TEDx, eh, en uno de ellos hablaron de que una de las transformaciones sociales que se iban a venir en el mundo entero era el hecho de que las personas empiecen a considerar el saber so que empiecen a acercarse al saber, al conocimiento, por el solo hecho de saber. ¿Por qué? Porque hoy el conocimiento, el conocimiento académico, el conocimiento espiritual, etc., está muy ligado a la, al sentido utilitario. Es decir, a estudio esto para, voy a la universidad para hacer esto, para aprender, para trabajar de... Ah, ¿No? Utilitario. Y una de las cosas que se está viendo, que se ve y que obviamente va a ir mejorando y va a ir ampliándose es la idea de la gente que aprende por, por el solo hecho de aprender, por el gusto de aprender. Si, bueno, Me gusta pintar, eh, no sé, elefantes, entonces yo aprendo a pintar elefantes, me gusta tocar la flauta, aprendo a tocar la flauta, Y me gusta tocar la guitarra, tengo 60 años, ¿puedo aprender a tocar la guitarra? ¿Por qué no, no? Porque cualquier persona va a decir, ah, pero no vas a salir de eso, ¿para qué te sirve? Te sirve y mucho. Y bienvenido sea que hagamos cosas por el solo hecho de disfrutar nuestra vida y no para lograr algo que generalmente, lamentablemente, es solamente dinero, como si dinero sería nuestro Dios, el Dios dinero. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos.